Vamos a ver en este tutorial la forma más rápida y sencilla de crear en YouTube un canal para tu marca. Esto resulta interesante tanto si quieres promocionar tu marca personal, como si quieres lograr mayor difusión para la marca de tu negocio. Un canal de marca te permite promocionar un nombre comercial sin utilizar tu información personal. Puede servirte, por ejemplo, para promocionar tu marca personal, una marca de producto o la de tu negocio. Este canal lo administras desde tu cuenta de Google, como si fuese un canal personal, accediendo desde esa cuenta. Entre las ventajas, por ejemplo, evitamos mostrar información asociada a nuestra cuenta personal, nombre, imagen o el correo electrónico. Una misma cuenta puede gestionar varias marcas y canales de marca. Puedes compartir la administración de la cuenta con otras personas. Desde el punto de vista del marketing, todo el protagonismo es para tu marca, y te permite intentar construir una comunidad en torno a ella. Tienes múltiples opciones que Google te ofrece en tu cuenta de marca, con funcionalidades de marketing muy interesantes, como Google My Business, Google Ads o incluso planes de formación digital a la carta. Recuerda que puedes usar una única cuenta de Google para gestionar varias cuentas de marca vinculadas a canales de YouTube. Cada canal estará asociado a una marca y será independiente del resto de canales que tengas, aunque los gestiones todos con tu cuenta de Google. Vemos ahora cómo crear un nuevo canal, asociado a una nueva cuenta de marca. Primero tienes que iniciar sesión en YouTube. Después tienes que hacer clic en crear un canal nuevo y aquí podrás elegir la marca que mostrará tu nuevo canal, y que estará asociada a una cuenta de marca. Indica el nombre comercial que prefieras y después haz clic en Crear. ¡Ya lo tienes! Recuerda que un canal de YouTube vinculado a una cuenta de marca puede ser gestionado por varias personas, utilizando cada una su propia cuenta de Google. Para personalizar el canal que acabas de crear, necesitarás los elementos gráficos con la imagen de marca que quieras compartir en el canal. Para la marca, busca un nombre lo más corto posible, que sea fácil de recordar y describir. De Por supuesto, intenta que esté en línea con tu estrategia de marketing y el posicionamiento que quieras lograr para esa marca. Necesitas dos imágenes para comenzar, el banner principal y la imagen del perfil. El banner será una imagen con unas dimensiones de 2048 por 1152 píxeles. Ten en cuenta que solo la parte central de esa imagen será visible en ordenadores y móviles. Es aquí donde debes situar tu marca o el logotipo. En cuanto a la imagen para el perfil, debe tener unas dimensiones de 800 por 800 píxeles. Esta imagen aparece siempre junto al nombre del canal y en tus comentarios. Además del nombre y las dos imágenes, es interesante que prepares también una pequeña descripción sobre el contenido del canal, que servirá como presentación. Ahora ya tienes personalizado tu canal, adaptado a la imagen de tu marca. Cuida la personalización del canal. Es importante que transmita tu imagen de marca y que las personas que acceden al canal por primera vez tengan una idea precisa del sitio en el que están. La clave está en el contenido que compartes. Si es interesante, el canal sube. Si no interesa, estás perdiendo el tiempo. Claro que el concepto interesante tiene otra lectura. ¿Interesante para quién? Tienes que ser capaz de explicarle a YouTube que estás compartiendo un excelente contenido, por supuesto, pero también a quién te diriges. ¿Para quién es ese contenido? Y esto lo consigues con las miniaturas de los vídeos, las descripciones, los títulos y las etiquetas. Debes convertirte en experto en analíticas de YouTube y ser capaz de controlar las métricas más importantes. No dejes de responder a los comentarios, es la mejor forma de agradecer el interés a todas esas personas que te dedican su tiempo. Y por último, recuerda que hay vida más allá de YouTube. Utiliza el resto de redes sociales para dar a conocer tu canal. Como ves, puede resultar interesante que crees un canal de YouTube para tu marca personal o para potenciar la imagen de tu negocio. Si ya lo estás utilizando, nos interesa conocer tu experiencia. Puedes compartir tu opinión en los comentarios y seguro que servirá de referencia para los demás. Leemos tus comentarios y contestamos tus dudas. Y por último, si te gustó el vídeo no olvides suscribirte a este canal. Así nos ayudas a crear y compartir más y mejores tutoriales.